En esta temporada de huracanes, la CPSC tiene tres consejos para ayudarlo a sobrevivir la tormenta. Primero, asegúrese de que sus alarmas detectoras de humo y de monóxido de carbono tengan baterías nuevas y que estén en buen funcionamiento. Segundo, instale alarmas de monóxido de carbono en cada piso de su hogar y afuera de cada área de dormir. Las alarmas de humo deben de ir en todos los pisos de la casa, en cada dormitorio y afuera de cada área de dormir. Tercero, el monóxido de carbono es un asesino silencioso, no tiene color ni olor, así que al operar plantas eléctricas, hágalo por lo menos 20 pies de distancia de su casa. Siga estas recomendaciones para mantener a su familia segura. Este es un cordial recordatorio de sus amigos en la CPSC.